Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección Esta es la naranja más corta del mundo porque no voy a hablar Les voy a mostrar cosas nada más y ustedes sacan sus conclusiones ¿Ok? Una novela de Rochi y Aitzo Estamos trabajando con todo Y bueno, aparecen estas cosas en la redacción Qué fácil se pudo solucionar esto, ¿no? Estaba El verbo estaba acá y estaba, bueno, pero prometí que esta iba a ser la naranja más breve del mundo así que hasta luego, pulgar arriba para Marcelo y Marco, y lo hacemos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección ni un minuto, hasta pronto <risa>